La mejor carta de presentación que tienen todos tus videos son las miniaturas y en este video analizaremos algunas de ellas. Este es un caso de estudio que a mí me fascina muchísimo por el contenido que genera AuronPlay, sobre todo la miniatura que es la carta de presentación que te invita a dar un clic para ver ese video. Yo estuve analizando ya este canal y a nivel de SEO realmente tiene muchas deficiencias, pero lo importante que este canal tiene es la interacción. Sin embargo, déjame decirte que aquí pone muy claro cómo debes hacer una miniatura. Un texto bastante grande y un tipo de letra bastante pesado. Mira, o bastante grueso o gordo, como lo quieras decir. Cosa que cuando tú estás viendo, por ejemplo, el Festival del Humor, mira cómo lo ha hecho. Lo ha he hecho con un tipo de letra bastante grueso y es bastante grande. Cosa que así, tranquilamente, ves... Este video, por ejemplo, de TikTok y vas a dar un clic y vas a entrar ahí. Ahora me fui aquí a la página principal de mi canal y tenemos algunas otras eh, cuestiones de relevancia. Por ejemplo, un fondo amarillo sobre letras rojas. El fondo amarillo como color de miniatura te va a ir muy bien. Miremos este titular que está acá en el de Gref mi mamá. Y está bastante grande y un tipo de letra bastante grueso. Y es lo que tienes que hacer, diseñar miniaturas con Texto muy poco, un tipo de letra bastante grueso y letra grande. Algo que te va a ayudar muchísimo es poner rostros de personas, pero siempre mirando de frente y sonriendo. Eso también es un buen enganche para las miniaturas. Cuéntanos qué tal te ha parecido este video, déjanos tu comentario, suscríbete a este canal y te espero en el siguiente video.